Bueno, vamos a comenzar. Hago doble clic aquí. Nos creamos un track, una pista. Presiono eh, control. Me sale el lapicito. Comienzo a arrastrar y me sale eh, nuestro ítem. Nos creamos nuestro ítem. Y aquí arriba me sale un title. Mide ítem. Bueno, aquí no hemos nombrado nuestro ítem. Si yo hubiera colocado aquí y hubiera nombrado mi track, me coloco otro. Loca y arrastro, vemos que nos aparece trompeta loca. Sí, bueno, digamos que el de arriba yo lo quiero llamar pianito. ¿sí? Eh, para poder hacer esto hay varias formas. Bueno, una de ellas es doble clic, nos abre, nos vamos aquí en esta parte donde dice File, um, Rename Mide y aquí escribimos pianito01. Ok, y ya tenemos nuestra versión sintetizada de ese ítem que está bien nombradito y todo. Eh, bueno, lo que yo quería hacer aquí era tratar de hacer esto de una manera más rápida. Sí, y bueno, una forma de hacer eso más rápido es ir aquí a Extensions y ir hasta en, a esta herramienta que se llama uh, Label Processor. Eh, si nosotros aquí escribimos, digamos que no lo quiero llamar más pianito, sino lo llamo eh, yo viola, vemos que ahí no, los va, no la nombra. Eh, lo interesante de, de este label processor es que no solamente me permite de escribir y cambiar los niveles de nuestros ítems, sino que tenemos una serie de comandos especiales donde nos va a asignar otra serie de cosas interesantes, por ejemplo podemos eh, darle el nombre del track, el número de, del track, el nombre de la pista, eh, podemos darle el nombre del source, en este caso si por ejemplo importamos eh, un file audio un WAP, nos coloca el nombre de, del file audio y bueno hay otra serie de, de, de comandos que ustedes mismos podrán ir investigando por el momento a mí me interesan eh, tres comandos y son los siguientes. Eh, a ver, el primer comando es este con la T minúscula, que es eh, digitar el track number, o sea, sería este, la pista número 3, le doy espacio, después le voy a colocar otra vez slash, le coloco la T mayúscula que me coloca el track name, que es el nombre del track y por último eh, el otro que me interesa es el s de acá enumerar eh, in, enumerate in selection on track sería enumerar eh, dentro de la pista en orden entonces espacio coloco E minúscula eh, tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque las mayúsculas dan una cosa y las minúsculas dan otra bueno y bueno ese es el, el el comando que me interesa por el momento en este tutorial. Eh, bueno, aquí no me coloco el nombre porque obviamente aquí yo no he nombrado mi track. ¿sí? Entonces voy a colocarle pia piano otra vez. Y vamos a repetir la operación. Bueno, podemos hacer una cosa aquí. Voy a costumizar a tratar de buscar este botón. Para no tener que ir aquí a esta extensión. Es, es corto el, el proceso, pero... Quiero hacerlo rápido, por si alguien le interesa. Entonces, eh, vamos a ir a dar. Ignition Procesor. Aquí lo tenemos. Seleccionamos y ya lo tenemos aquí. Es para crear rápido. Sí, entonces lo tenemos acá. Sí. En vez de ir rápido aquí. Aunque es muy rápido realmente, no, no era necesario pero si a alguien le gusta más ir a un botoncito, bueno, se puede hacer eso. Bueno, entonces ya le nombré aquí mi pista y ahora vamos a darle otra vez OK y como vemos aparece Piano eh, 01. Eh, digamos que yo copio este piano acá adelante, yo le hago unas modificas modificaciones, luego lo copio aquí más adelante, le hago otras modificaciones, y pues me sigue pareciendo Piano01, Piano01 sí, me basta eh, seleccionar otra vez nuestros ítems le voy a Label Processor le digo ok y como vemos me aparece otra vez pero ahora la el número de atrás mmm, simboliza eh, que estamos eh, enumerándolos en orden ¿sí? ok, bueno lo mismo ocurriría si por ejemplo yo hay ese perrito por allá afuera <risa> No le hagamos caso. <risa> y bueno, vamos aquí a crear otros tracks. Por ejemplo, aquí voy a colocar eh, eh, mandolín. Eh, aquí abajo vamos a colocar pandereta. Eh, aquí clarinete. Y bueno, dejemos por eso. Eso es por el momento. Y digamos, yo he hecho una copia de este por aquí, otra copia por aquí. Aquí he creado otro ta ta ta con sus distintas modificaciones. Sí, bueno, estoy cacharreando así a la loca, pero es para dar la idea. ¿sí? Tengo todos estos ítems que ahora voy a hacer un ejemplo um, para notar esto mejor. Entonces yo selecciono todos mis ítems. Voy a Label Processor. Le digo OK. Y vemos que ya los tengo enumerados nombrados. Eh, aquí para acerco un poquito más. Vemos que tenía 4 y aquí el 4, sí. Entonces es un modo muy bonito de tener en orden nuestros ítems, nombrándolos como queremos. Bien, voy aquí a mostrarles este ejemplo bueno es a raíz de esto que trataba de buscar un sistema de poder nombrar mis ítems rápidamente eh, sin, ten sin tener que ir y entrar en cada uno de ellos y escribir el nombre eh, y bueno con esta herramienta me lo permite voy a hacer este pequeño ejemplo para para que veamos de qué qué es lo que quiero decir Bueno, es un ejemplo muy rapidito y sencillo. Hice una serie de, de acordes y bueno, como vemos, está dividido en tres. Tres notas y he creado el violín 1 eh, eh, Este es el violín uno solo. Esta es la sección y este es el violín solo. Aquí tengo la, la sección de violines 2 y mm, violín dos, mm, violas y viola solo 1. Sí, entonces digamos que yo quiero trabajar eh, este, este segmento eh, con otras, ayudado con las otras cuerdas. Entonces, bueno, yo puedo borrar esto porque con la técnica que vamos a hacer, lo puedo borrar. Y lo que voy a hacer es copiar esta parte con control abajo y con este también control hacia abajo. Y bueno, tengo las tres partes duplicadas. Pero aquí arriba, entonces dentro de violines, ah, espere, vamos a abrir a seleccionar este un momento y le voy a dar aquí. Bueno, es que, bueno, aquí no sé cómo se hace. Bueno, eh, es decir, tengo que abrir eh, editor, ¿no? Yo no hago de esta manera, yo lo hago aquí rápidamente con este con este botón que me cree. Sí, sí. en vez de ir aquí, clic derecho, voy de open, sí que no estoy tan acostumbrado, simplemente doy clic aquí y ya me abre un, mi editor. Luego tengo que dar clic aquí en esta parte donde dice filtro y bueno me aparecen los ítems con los que estoy trabajando. Ven que aquí en esta parte me aparece en violín, violín, el track que es el violín 1 y aquí me aparece el ítem que dice que es violín 1. Aquí tengo el track violín 2 pero me aparece violín 1 y aquí violín 1 otra vez pero dentro de las violas bueno yo quiero que al momento que yo modifique mi file me aparezca eh, que sí que está en el, en el track eh, que está en su respectivo track y con el nombre que es sí bueno voy a trabajar un momentico aquí en los violines 1 voy a centrarme sobre ellos y bueno voy a dejar que la parte de arriba la haga solamente en los violines 1, así que voy a silenciar esa parte, voy aquí a la segunda parte, voy a dejar que el centro del acorde me lo hagan los violines 2, así que le doy mute, ¿sí? les di mute a los de abajo y, las, y a los de arriba, las notas de arriba, y ahora aquí donde las violas dejo que suenen la parte de abajo, la nota más baja, ok? Listo, entonces ahí ya la tendría que tener distribuida. Basto que control, copio para que el violín solo también haga la parte de los violines de arriba, violines 1. Aquí lo mismo, pero que hagan los violines 2, de la viola, eh, violines 2, y la viola que me haga la segunda. la tercera nota de abajo. Si ¿sí? le doy clic. Si yo abro aquí esto y vamos a ver que tengo los nombres de esa manera ¿m? y no, no va bien. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es ir al iBook Processor y hacer los mismos comandos, no? Le doy OK y listo. Ahí ya tengo eh, cada parte eh, ordenadita y con su respectivo track, si vemos 34, 33, 32, antes parecía solamente el 130 que era del violín, entonces es una forma también de que no nos vayamos a confundir al momento de seleccionar nuestro ítem. Y bueno, cada la parte ahora es así, ¿no? esta parte está un poco lento porque Estoy grabando la voz y todo Bueno, es un ejemplo realmente sencillo, pero esto nos da idea de lo que podemos hacer con, con este sistema. Bueno, hay otra cosa eh, importante, que bueno, la voy a hacer ahorita en el otro lado, ¿ven?